Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañan hoy. Dicen por ahí que los periodistas no somos SPA para los políticos y para los funcionarios y creo que los sindicatos tampoco son peluqueros para embellecerlos. Nosotros tenemos que buscar la verdad y cuando a veces no es muy grata, pues tampoco le somos tan agradables a las personas que señalamos por lo bueno que hacen, pero sobre todo cuando hacen algo malo. Por eso invitamos hoy a un personaje que siempre ha sido, a pesar de haber militado en sindicatos que se volvieron gobernistas, que se volvieron antigobernistas, que cambiaron de partido, que crearon partidos, que bueno, tuvieron todo tipo de veleidades con el poder, pues ahora eh, él mantiene esa combatividad que lo hicieron dejar aquel, aquel sindicato y convertirse sobre todo desde las telesecundarias que es eh, pues un terreno muy sufrido de la, de la educación por las condiciones difíciles que se tienen y seguir en la lucha, nos da gusto por eso invitarte a Alejandro Castillo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias Oscar, pues gracias por la invitación y qué bueno compartir micrófonos contigo y seguir platicando sobre la cuestión sindical ¿no? que tanta falta nos hace en estos tiempos medios complicados eh, veo tristemente hoy como en muchos casos los sindicatos igual que ayer le siguen sirviendo de tapete al poder en muchos casos, lamentable gente que veíamos combativa antes del 18 hoy lo vemos to totalmente sumiso esperemos que no estemos cometiendo un error del cual nos vayamos a arrepentir después que termine este 24 el actual gobierno esperemos que no nos arrepintamos Alejandro Castillo Aguilar es eh, secretario general del Gremio Nacional de Trabajadores de la Educación un sindicato relativamente nuevo, nuevo. que tiene presencia en 18 estados 11, del país. Estados. Perdón, 11 estados y ya en busca del reconocimiento de un 13 estado que es Chiapas, en todo el Tamaulipas. sureste y por el golfo llegando hasta Tamaulipas Tamaulipas, Coahuila Durango, por ahí andamos. Así es, bueno, pues ya es una presencia importante y desde estos frentes, pues apoyaron eh, muchas veces estas aspiraciones de la izquierda por llegar al poder pensando con, pues, suponemos que con mucha necesidad que eh, habría muchas mejores condiciones para el pueblo pero vemos que no siempre es así. En lo personal te voy a decir, yo soy AMLO de corazón he vestido de toda la vida. Eh, lamentablemente, bueno, pues eh, hay muchos vaivenes en esto Confiamos en que llegando a la izquierda las cosas pudiesen ser diferentes Pero pudiésemos hablar en el caso de el, la cuestión magisterial No vemos esas promesas de campaña como no las vemos cumplidas en muchos otros aspectos Yo creo que el actual gobierno le sigue debiendo mucho al magisterio Más allá de haber modificado la ley que se comprometió a quitarle puntos y coma La ley de Peña Nieto Creo que la nueva ley que modificaron quedó peor que la de Peña Nieto. Hubo compromisos y promesas hacia el Magisterio de mejores estadios de vida, incrementos salariales. No lo vemos y a mero se va este gobierno. Tenemos la esperanza que quizás en este 23 eh, la negociación salarial pudiese ser en la justa dimensión de lo que el Magisterio está esperando. Ahora, la educación en muchos estados, si no es que en todos, pero por lo menos en Quintana Roo, es... Eh, un área federalizada del gobierno, es decir, es un, eh, un asunto federal del cual se encarga una secretaría local, así es que aquí involucra no solamente a lo que haga o deje de hacer el gobierno federal, sino también a lo que haga o deje de hacer el gobierno local, así es que se complica mucho la cosa, no saben a veces los que se sienten incómodos o molestos con la situación, ¿Qué puertas tocar? Suponemos que para eso tienen gremios y pueden recurrir a ellos, no todos les responden de la misma manera, pero queremos saber por qué este gremio sí afirma que lo hace y cuáles son las acciones que están tomando. Mira, mira lo principal de los sindicatos, nuestra principal obligación es defender los derechos de los compañeros en el ambiente laboral y acompañarlos hasta el último momento. Eh, los trabajadores de la educación debemos entender que para eso pagan una cuota sindical que les da derecho absolutamente a todo las normas existen, hoy las plazas se dan por examen, nos sujetamos al examen eh, y todo ese tipo de cuestiones, lo que sí no se vale es que de repente la autoridad federal o la autoridad estatal en este caso, eh, intenten o quieran de alguna manera manipular a conveniencia, sobre todo en, en el caso de Quintana Roo del sindicato mayoritario, como lo es el CENTE en la sección 25, en ese contubernio Incluso que va mucho más allá de lo laboral eh, De repente aprovecharlo Por cuestiones estrictamente Fuera de la educación A lo mejor hasta cuestiones de carácter político Como lo fue en el pasado Hoy estamos pasando por una situación lamentable Triste eh, Que creemos que puede traer las consecuencias Y que nos viene de alguna manera A, a mostrar eh, en carne viva De que tal pareciera Que el contubernio autoridad local Con el sindicato del CENTE, pues sigue estando en todo lo que da. Hace desde enero nos reunimos dos ocasiones para revisar el sistema de cambios de los compañeros secretarios, intendentes de las escuelas, porque para darle movilidad y que el compañero se pueda acercar al lugar de origen a donde él quiere estar en mejores condiciones quedamos en el acuerdo dos reuniones, solamente asistimos de los cuatro sindicatos que fuimos convocados asistimos tres asistimos CITECRO GENTE y CITEM. El CENTE no llegó a las dos reuniones. Estas las encabezó el profesor José Luis Lavador, el subsecretario de Educación, con un equipo de la Secretaría de Educación, para tomar acuerdos sobre cómo deberían de hacerse dichos cambios. Nos hemos acostumbrado, las mayorías mandan, así es en este país. Eh, algo que no entendemos de la autoridad es el por qué, cuando se trata de derechos, de derechos laborales, en el caso de los compañeros, ¿Por qué la autoridad suelta que seamos los sindicatos quienes definamos el rumbo o la, eh, o la ruta a seguir? Yo creo que los derechos, quien debe ser eh, la primera en, de alguna manera, en defenderlos, es la propia autoridad. Pues es la parte laboral. Es la parte laboral. Como Entonces sucede, ellos son los primeros. Como suceden prácticamente todos los sindicatos de la iniciativa privada, de las empresas, pero poco sucede en los sindicatos que tienen como afiliados a trabajadores gubernamentales, a burócratas. Y esto, finalmente, aunque sean antagonistas, es una realidad. Así es que la autoridad es la que tiene que resolver los problemas. Así es. Entonces, resulta que en este caso, donde van inmiscuidos derechos laborales, nos convocan y tomamos una determinación. Cambiar el destino de la convocatoria, que por lo regularmente se hacía, o se hace de manera municipal primero, y después se va a lo estatal lo cual se convierte en un atentado contra los derechos de los maestros, de los trabajadores. Por ejemplo, al hacerlo municipal, un compañero de aquí de Otompe Blanco que tenga 10 años de servicio y que se encuentre en la ribera del río Hondo, si se hace municipal, los espacios que queden, pues se los corre. Pero a lo mejor con esos mismos 10 años tenemos un compañero en Cancún, en Playa del Carmen, que también tiene la misma aspiración de venirse a Otompe Blanco. Entonces nosotros decimos, propusimos, debatimos, confrontamos ideas, con la propia autoridad educativa, de la necesidad de hacerlo estatal, para que todos los compañeros tengan exactamente la misma posibilidad y no vernos nosotros como sindicatos discriminatorios de esa situación. Al final de cuentas se llegó al acuerdo, acuerdo formal, de que se aceptaba que fueran estatales, el cambio. Con esa idea nos fuimos. Pero ¿cuál es nuestra sorpresa? Que el pasado viernes 22 aparece la convocatoria ya formal, signada por el Secretario de Educación, nuestro compañero, amigo y hermano, Carlos Gorosica Moreno, donde los cambios se hacen a nivel municipal, regresando anteriormente y violentando lo que nosotros consideramos derechos de los trabajadores. Yo quiero pensar, Oscar, que al Secretario de Educación alguien le vio la cara. Quiero pensar eso, que sus subalternos no le platicaron la realidad de los acuerdos a que llegamos en dicha reunión. Porque no me quiero imaginar que el Secretario de Educación, en una actitud totalmente unilateral, haya decidido en otro lugar, en otro tiempo, en otro momento, en otra sala, en otra plática, pues definir con el CENTE que los cambios se hicieran a nivel municipal. Y para esto, pues los invitamos a que confrontemos ideas, a debatir con el mismo CENTE, con el mismo Secretario de Educación, con el mismo jurídico de la Secretaría, y que, bueno, a ver quién tiene la razón. Aquí lo real es. Hay un atentado contra acuerdos Que ya habíamos tomado los tres sindicatos No llegó el CENTE, no sabemos por qué Ni nos interesa investigarlo Lo real es que no estuvo Y el Secretario de Educación firma una convocatoria Totalmente distinta, con acuerdos distintos A lo que habíamos decidido en una mesa de trabajo Entre autoridades oficiales y los sindicatos Todos los sindicatos tienen su toma de nota Todos Todos son sindicatos Todos. reconocidos Por las autoridades laborales Estamos hablando de una patronal que no puede decir cuál es el sindicato bueno, cuál es el de medio, cuál es el mediocre, cuál es el malo. No se puede. Todos los sindicatos deben tener los mismos todos, derechos. Todos tenemos Entonces, los mismos derechos y tenemos toma de nota. Y aquí no se trata de montones, Oscar, que le quede claro a la autoridad. Aquí no se trata de mayorías. Aquí se trata de derechos. Y si habemos 100.000 mil, pero estamos tocando los derechos de tres o cuatro trabajadores se tienen que respetar esos tres o cuatro trabajadores que es lo que no vemos en, esta, en, en, en la firma de esta convocatoria. Eh, nosotros ya acudimos, hoy fuimos a ratificar eh, un, nuestra denuncia ante derechos humanos por discriminación totalmente, porque eso no lo es todo. Desde que nos conformamos como sindicatos, estamos excluidos de carrera magisterial, que ya terminó el programa, y se afectaron a decenas de compañeros que aquí en el Estado de Quintana es el único Estado a nivel nacional que no ha respetado ese tipo de cuestiones. Estamos fuera de Fovincro, que es el fondo de vivienda a nivel local firmado con el CENTE, sí, pero se firmó antes de que existiéramos como sindicatos y que obviamente nos debe de, de reconocer a todos. No, se nos, no, se nos, no hemos sido partícipes en la entrega de 5000 equipos de cómputo que se dieron en el año 2001 en un fideicomiso que firmó Vicente Fox y que hoy se siguen dando en el CENTE y nosotros a pesar de haberlo pedido con distintos gobiernos no se nos ha atendido. Se firmó el acuerdo de carrera administrativa a nivel federal, Oscar eh, Del cual estamos totalmente excluidos Esto fue en el 2022 Y los compañeros iban y se querían inscribir No, porque el acuerdo es C Cente SEC. Lo hizo Ana Isabel Vázquez, quien ya se fue Entonces dice, bueno, pues aquí estamos jugando la, la ley es muy clara El sindicato mayoritario es el que encabeza las negociaciones Pero también establece la ley Que lo que se logre en automático le corresponde Parejo. absolutamente a todos eso no lo hemos visto en Quintana Roo. Y lo que hoy sí vino hoy a, a, a rebosar el vaso es esta firma de esta convocatoria que es totalmente anómala desde nuestra parte, nuestra, lo que vivimos, lo que negociamos y bueno, pues que no se vale. Nosotros, eh, hay un documento, se le va a entregar a la, a, la, a la gobernadora el día de mañana, se le va a entregar a las oficinas donde diciéndole que le pongamos orden al asunto porque tal pareciera que algo se está yendo chueco. Ahora, si los acuerdos son con el centro, pues que no lo digan también, hombre. Pero que no nos inviten a mesas de trabajo para toma de decisiones y que al rato finalmente salen con que Chuchita la bolsearon y que las cosas no son como, como se, se, se, se trabajaron en la mesa y se decidieron en la mesa. Eso es una absoluta simulación. Yo voy a comentar algo con la audiencia y aquí enfrente de Alejandro. Yo también conozco a Carlos Gorosica Moreno desde hace muchos años, era un luchador, era un trabajador de la educación comprometido que reconocen la mayoría de los maestros como tal. Sin embargo, estoy absolutamente seguro que no desconoce una sola de las palabras que has pronunciado el día de hoy. Así es que hay que decirlo, la Secretaría de Educación de Quintana Roo, su titular y desde luego el poder. Ejecutivo del Estado, que como dijimos, siendo de educación federalizada, comparte con el país, con las autoridades federales, esta responsabilidad de resolver todos los asuntos que se refieren a la educación, pues bueno, están fallando y están cometiendo un verdadero acto de discriminación. Una pregunta, ¿existe la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Existe la Convención? de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo a buen árbol se arriman yo la verdad tengo muchas dudas, la de Quintana Roo sigue a ¿Eh? la de Derechos Humanos de, de Nacional, la Comisión no, no, Nacional de Derechos sabes. Humanos, es totalmente inoperante, uh -huh. está ya finalmente controlada por el gobierno que es la principal patronal de este país, así es que si se trata de derechos en términos de derechos humanos, trabajo en términos laborales, derechos humanos laborales, que por supuesto están incluidos en los derechos humanos en la constitución los primeros siete artículos de la constitución mexicana tratan de derechos humanos y ahí están ustedes pero solo en el papel no hemos visto que pase nada la comisión inoperante en los dos órdenes de gobierno los municipios absolutamente colaboradores de lo que indican sus patrones la gobernadora y el presidente de la república y ustedes ahora a quién, a quién van a recurrir si no funciona con con Con pues el en de colorado Derecho? pero ya murió ya oye murió. Oscar, fíjate que tú acabas de decir algo que yo creo que es a lo mejor estamos comprando pleitos, a me refiero a la autoridad, en algo que no vale la pena, tan fácil que es sentarnos y tomar acuerdos así, como estamos sentaditos tomemos acuerdos, lo que estamos pidiendo no es algo imposible, de entrada son rezagos que se traen que si se tiene la voluntad de la autoridad se resuelven en dos por tres además aunque, aunque solo quisieran ser prácticos pues son poquitos que les no, somos, por eso son cinco mil por equipos favor. de cómputo sí. a ver compañero cuántos tienes ahí van 10, ahí van cinco ahí van ocho vamos a poner sin problemas sin problemas pero qué es lo que cuesta o sea qué hay atrás de esto que impide que fluya ese tipo de acuerdos entonces, yo lo siento, lo siento mucho, Carlos Gorosica es mi amigo, compañero de telesecundarias, yo fui el primer alegre y lo dije públicamente, qué bueno que llegue un maestro como Carlos Gorosica porque conoce del tema, creo yo, y es un llamado fraterno a mi hermano Carlos Gorosica, que a lo mejor, y él está más preocupado por quedar bien en otras instancias, que por cuidar el changarro de la secretaría, y creo que esto lo está haciendo ver mal, como si eh, como que si a la yegua le hace falta jinete, ¿eh? como que se le... Pero me late que Carlos Borosica está dejando muchas de las responsabilidades en sus subalternos, en la gente de abajo, que puede tener problemas que a lo mejor muchos no conocen, eh, cómo se maneja la Secretaría de Educación, a lo mejor desconocen ah. de los temas, a lo mejor desconocen conocen muchas cosas, eso quiero pensar. Y yo sí lo invitaría a que revisemos las cosas de manera conjunta. O sea, no me mandes a segundones. ¿Sí? Porque ese, ese que me mandas de repente toma acuerdos contigo y dice, pues lo voy a ver allá más arriba, pues ¿con quién más arriba? Si más arriba lo único que queda es Carlos Gorosica y la gobernadora, no creo que la gobernadora tome determinaciones. Entonces yo sí le hago un llamado fraterno a mi hermano Carlos Borosica para que revise el actuar de los subalternos en la Secretaría de Educación. Yo creo que ningún maestro merece ni el menosprecio, ni que nos vean la cara absolutamente a nadie cuando hay muchas cosas por hacer por el hecho educativo, yo celebro que los afiliados al Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, aquel legendario sindicato de, pues no sé, de la maestra Elba Ester antes de, mami, Nos hace falta Mami. Mami. Antes, Carlos Poquitus Varios, que fue un líder sindical muy sólido, muy fuerte y muy solidario con los intereses de los trabajadores, pero que pues, la, la política se lo llevó entre ¿Sí? las patas. Igual que el Beste? ...hay que decirlo así... ...igual que es de Esther... ...se quedaron huérfanos... Ajá. ...y se quedaron ya a merced de la patronal... ...que en este caso... ...no desconoce las reglas del juego... ...pero sí puede suceder... ...que esté delegando para lavarse las manos... ...pero sea lo que sea... ...a mí me parece... ...una actitud desleal... ...con sus... ...con sus compañeros... ...con sus compañeros de lucha de toda la vida... ...y con el gremio... ...por supuesto porque nosotros vivir a, vemos vivir a los maestros que estudiaron en las normales y se afiliaron al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, al CENTE, los vemos vivir pues, como pachás, la verdad es que viven muy bien, tienen todas las prestaciones, es uno de los gremios mejor cuidados y atendidos del país y en particular del Estado, pero no significa que sean todos los trabajadores de la educación. Bien, ya eso quedó muy claro y lo, francamente, desde estas cámaras y micrófonos lo criticamos y queremos pedir que se atienda. No pedir, exigir es la palabra que, que hay que, no, pues que, es, hay una, que es una exigencia, yo creo que todo se puede eh, poniéndonos de acuerdo siendo serios, siendo serios. Si va a haber acuerdos, tomémoslos con la seriedad posible, pero si algo nos no, no lastima es el hecho de que nos engañan nosotros hemos acudido a cuanto llamado se nos ha hecho y hemos apechugado cuantas veces nos han mayoriteado. ¿Sí? Y con la anterior titular de la Secretaría ahí enfrente, maestro, pues así es. Pero hoy, que nos vean la cara de esta forma, eh, digo, estamos inaugurando una nueva forma de hacer política. Hay un acuerdo del bienestar que anda encabezando la, la, la, la gobernadora Mara ama y yo no creo que esto esté dentro de sus propósitos no no casa no sí. como que no como que no entra no en esos entre. acuerdos por el bienestar y esto es parte de ello entonces pues vamos a respetarnos bueno. en todos los sentidos no pues ahí sí. viene la siguiente pregunta ya vimos cuál es el malestar y la situación de los de los profesores afiliados a los sindicatos porque son los otros tres los otros dos son, son en total cuatro sindicatos sí. eh, que pues son discriminados y esto ya está Caminando eh, ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, como nos dice el profesor Castillo, la gobernadora tendrá información de primera mano sí, de parte de ustedes Mañana se entrega su documento. Bueno. Lo que en realidad no concebimos los ciudadanos, aunque nos desentendiéramos totalmente de lo que ustedes hacen o dejan de hacer y de lo que padecen o lo que resuelven y les funciona bien son los niños y los jóvenes. ¿Qué pasa con eso? Si se maneja a nivel sindical la educación con discriminación, con prejuicios, con parcialidad, ¿qué va a pasar con los educandos, con los niños? Tenemos, tenemos muchachos en las zonas urbanas, sí que son los que mejor les va y tampoco les va tan bien, pero hay muchos en las zonas rurales, en las telesecundarias, secundarias, en lugares Olvidados de la mano de Dios Que el bienestar pues no pasó por ahí hay, hay una realidad Oscar En nuestro sistema educativo nacional Tenemos una crisis Que la vino a descarnar la pandemia Traemos una deficiencia desde mediados de los 70's Porque todo se ha convertido en modas exenales Presidentes van, presidentes vienen Y lo primero que hacen es meterle mano a educación Le copian a otros países y nunca terminamos por, por asentar nada serio en nuestro sistema educativo. Nosotros creemos, los que saben de esta cuestión, que para nosotros poder calificar un, un proyecto verdaderamente educativo de, de peso, tiene que pasar mínimo una generación, un mínimo de 20, 25 años para poder saber si ese proyecto funcionó o no funcionó. En nuestro país cada seis meses, y a veces hasta en menos de seis cada seis años, perdón, y a veces en menos de seis años le hacemos dos, tres cambios a lo que está sucediendo. Hoy estamos viviendo, el próximo viernes tenemos consejo técnico escolar en la nueva modalidad yo en lo personal he de decir lo último que nos había pasado de la mejor manera, lo último positivo, eran los consejos técnicos escolares Oscar, vernos cada mes, los maestros, revisar cómo vamos, hacer un análisis, una evaluación y a, a partir de ese momento ver cómo reenderezamos el rumbo, hoy los consejos técnicos escolares se convirtieron en un día más del montón con el nuevo esquema que quieren que nos apropiemos de Yo te aseguro, para septiembre, octubre, del próximo año, agosto, nos van a decir, esto ya no funciona. Y cuando llegue el nuevo gobierno, van a volver a cambiar. He ahí el desastre educativo. ¿Quiénes van a ser los paganos? Los niños y jóvenes. Decirte dos, tres cosas nada más. Una, desde hace aproximadamente entre 20 y 25 años, la educación preescolar debe ser obligatoria desde primero hasta tercer año. Tres años de preescolar debe de tener los niños. No se ha logrado. Hoy los niños cuando mucho tienen segundo y tercer año. Y no se ha logrado porque no hay recursos para contratar más maestras y maestros. Dos. Tenemos el asunto que se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados con el actual gobierno de la educación inicial, que nosotros decimos, esto sí es, es un hitazo del gobierno actual. Porque nos hace falta empezar a educar a nuestros niños en los primeros días de vida. En los primeros cuatro o cinco años, Oscar, tú ya formaste el, el, el, el ciudadano del futuro es cuando el niño absorbe que cámbiate, que arregla tu casa, los buenos modales los valores, etcétera. ahí los tienes pero ¿cuál es el problema? está en la ley pero no hay recursos para las plazas de maestro de educación inicial ese es el otro gran problema tenemos el caso del inglés Oscar, patético hace 15 años, 17 años se debe de dar inglés en las escuelas públicas de México desde tercer año de preescolar toda la primaria, a partir de tercer año de preescolar aproximadamente el 20% de cifras oficiales es los, son los únicos niños que lo están recibiendo. Hoy tenemos a niños en las secundarias, en las telesecundarias no se diga, que de inglés solamente se capta lo poquito que el maestro pueda, pueda darles. En los libros de telesecundaria, los antiguos, como nosotros le llamamos, venía el inglés inicial desde primero de secundaria. Ni siquiera eso nos ha podido dar la autoridad. Los materiales que nos llegan llegan materiales para que el niño en, en primera y secundaria ya puede estarse expresando en inglés y como si no trae el antecedente entonces esas son deficiencias que venimos arrastrando pero si a esto le unas ahora el asunto que estamos viviendo de la violencia la ausencia de valores donde los padres de familia no nos ayudan porque nadie nos ha enseñado en este país a ser padres Oscar tenemos una ley de derechos humanos derechos humanos nos ha venido a trastocar miles de cosas hoy no puedes llamarle la atención a un niño Hoy los maestros somos simples cuidadores de niños en las aulas de clases. Diría pastores de... Eso es. Cuidadito y digas algo porque el padre de familia ya se quejó y la autoridad sin medir más va y, y el pagano siempre va a ser el maestro. Eso es lo increíble que estamos viviendo. Hoy tenemos a niños que se, se, se suicidan a los ocho años. ¿Sí? El caso patético que acaba de pasar del Estado de México a la niña que mató a la otra. Sí. Y todo mundo desde afuera, ahorita ¿quién fue? A la directora, hay que cesarla, hay que sacarla Sí, pero no sabemos el contexto cómo se da ¿Cuántos maestros no son amenazados por los alumnos en las propias escuelas? Así estamos, ¿y los padres de familia? Alguna vez alguien me dijo, yo me atreví a proponer, digo que se castiga al padre de familia donde el hijo menor de edad delinque El niño que comete un error, que se castiga al papá, vamos a ver si el papá no se va a poner las pilas a, a cuidarlo cuando menos ¿Sabes qué me dijo alguien de aquí de Chetumal? Es que eso no se puede hacer porque tiene un costo político. Si todo lo medimos en político, y en política, Oscar, estamos muertos. Y, y hablando sobre lo político, algún exdiputado de Bacalar ya ha fallecido, yo promoví el deporte en Bacalar, alguna vez le dije, vamos a hacer una liga infantil de fútbol. ¿Y para qué te metes ahí? Los niños no votan. Y esa máxima, tal parece que la traen hasta ahora las autoridades ¿Dónde he visto una liga infantil de cualquier deporte en Chetumal, en Bacalar o en el Estado? Los niños no votan Ese es nuestro desapego De ese tamaño es, es, es, es, es nuestra desgracia en el ámbito educativo, Oscar Los niños no votan pero van a conducir al país dentro de 10, 15, 20 años Sabías Que no los estamos preparando para eso No, no Oscar, sabías que tenemos 20, 25 años, que ni siquiera somos dotadas las escuelas de material deportivo, para la práctica del deporte. Sí, yo sabía. ¿Y dónde nace y surge el, el deportista de alto rendimiento en la escuela? En la escuela. ¿Sabes cuánto se gasta la COJUDEC en el deporte en, en, en, en, el deporte de alto rendimiento, en el deporte profesional? 140, 200 millones de pesos. ¿Y cuánto le canalizan al deporte popular a las escuelas? Los deportistas de alto rendimiento siempre, siempre, todos y cada uno de ellos se han formado desde las escuelas. Pues es en la escuela. Y lo han hecho a contracorriente ¿Sí? de lo que les ofrecen las autoridades. ¿Sí? Aquí hay algo que me parece muy importante señalar. Están detectados los problemas, están canalizadas las quejas por la vía institucional y si no les hacen caso. Es que es... En, en, en el caso nuestro sí. esto va a continuar Oscar, nosotros ahorita, hoy culminamos con derechos humanos, vendrá SECOES, la Secretaría de la Contraloría eh, nos vamos a ir a la CONAPRED eh, y vamos a seguir tocando puertas, yo tengo confianza en que la gobernadora y el mismo Carlos Gorosica pudiesen reaccionar y pudiésemos ponerle puntos finales a esto nos estamos matando por cosas que no valen la pena y estamos descuidando lo máximo que es la educación de nosotros donde pudiésemos estar construyendo mucho mejor en serio, que ahí sí podrían buscar ese desarrollo con bienestar del que, del que tanto ¿Claro? habla este gobierno. Es su lema prácticamente, ¿Sí? es el lema que, que manejan en todas y cada una de sus actividades que hasta ahora no han incluido francamente a la educación, ni a los niños, ni al deporte, ni muchas otras cosas que estamos viendo como carencias. No tiene un año todavía la gobernadora. No, no de tiene, hay meses, hay meses apenas. Sigue gozando del beneficio de la duda. Claro. No vemos malas intenciones, tampoco vemos desinterés, pero sí vemos falta de buenos colaboradores para llevar a cabo las misiones que se ha planteado ella de la mano con el, gobernador, con el presidente de la República, siguiendo sus preceptos y sus posturas políticas y que bueno, en el caso del presidente no han cuajado cuatro años y medio el problema del discurso... esperemos que con el caso de la gobernadora no sea así no, ojalá, ojalá y el discurso se convierta en acciones porque con todo respeto yo veo de repente mucho discurso pero muy pocas acciones abajo y si a esto le unas a colaboradores que a lo mejor no están al nivel de lo que verdaderamente se quiere en algunas áreas pues esto va a ser un caos y vamos a terminar como a nivel federal Solamente existe el presidente de la república y nadie más a su alrededor. A mí no me gustaría que eso se repitiera en Quintana Roo. Hay que darle la oportunidad a los colaboradores que demuestren su valía de qué están hechos y que pueden hacer cosas diferentes. Porque si no, esto, aguas. A lo mejor en un año pudieron estar comentando cosas diferentes. ¿eh? Nos quedaron preguntas en el tintero. Seguramente las resolveremos en otro encuentro aquí en Moliendo Café. Nos quedaron preguntas como, ¿qué piensas de esta eh, ideologización de la educación que ha promovido el presidente de la República, de la cual se encarga un venezolano, ni siquiera se encarga eh, un mexicano? En fin, es todo, este, todo este tipo de situaciones, y tampoco nos contestó el líder, porque seguramente se está guardando sus cartas y sus estrategias, ¿qué medidas van a tomar realmente si no se solucionan estos problemas? Pero estaremos muy pendientes, Alejandro. Alejandro claro sí. Castillo, líder sindical de uno de los sindicatos alternativos de la educación en Quintana Roo. Soy Oscar González, desde Moliendo Café. Tuve mucho gusto en estar con ustedes y también en recibir al líder sindical. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas Alejandro. gracias a ti, Oscar, y gracias al auditorio. Muchísimas gracias, a la orden.